Muy buenas, eh, seáis bienvenidos, bienvenidas al live de mi eh, 44 cumpleaños. El tiempo pasa y, y es que cada 15 de septiembre, eh, porque claro, fue en un 15 de septiembre de 1977 sobre las 2 de la madrugada, cuando dije hola a este mundo, y es que cada 15 de septiembre eh, siempre publico un resumen de lo que me ha ocurrido en los últimos 12 meses, positivo o negativo, temas de salud, eh, temas de trabajo, temática afectiva, personal, viajes, cosas que he aprendido, cosas que puedo compartir con vosotros. Y ese resumen lo escribía en un artículo, eh, ese 15 de septiembre, y lo llamaba mi 30 cumpleaños, mi 35 cumpleaños. Y claro, llegó la situación el año pasado y fue la primera vez que en 15 años no escribía ese artículo. Os podéis imaginar qué es lo que ocurrió el año pasado. Entonces no estaba ni con ánimo ni... ni con, no, no había forma de plantearse el poder escribir ese post. Al menos no tenía mucho ánimo. Eh, lo que pasó el año pasado fue realmente complicado para, para muchos y no había ánimo. Pero este año las cosas están bastante mejor. Eh, y me digo yo, mira... Eh, vamos a adaptarnos a los tiempos, sabéis, porque me habréis visto en más de una ocasión que me encanta eh, transmitir en vivo, hablar con vosotros en directo eh, y, y me digo yo, pues vamos a animarnos y vamos a hacer un live streaming en vez de escribir un, un artículo, con lo cual el planteamiento que, que yo quería hacer con vosotros es eh, eh, animaros a quien queráis, me escribáis un, un privado y os doy eh, eh, la URL de aquí del estudio de grabación para las preguntas que haríamos, que acaban de saludar Pavel, Fátima, Milton, en vez de hacérmela solo por el chat, pues quien quiera que venga y nos sumamos a una conversación de un live streaming donde podamos conversar bidireccionalmente, pero también en cámara. Con lo cual, por mi parte, yo estaría encantado de compartiros la, la URL del estudio de grabación. Si alguien se anima comentarlo por comentarios y os paso os paso URL. Eh, con lo cual eh, el planteamiento es que durante este rato pues eh, quien quiera me felicitéis de hecho eh, encantado es mi 44 cumpleaños y felicitaciones son eh, profundamente bienvenidas pero aparte eh, quien quiera preguntarme encantado responder y quien quiera subir al estudio de grabación conmigo también bienvenido bienvenida y mantener una eh, conversación que espero que resulte animada a todos los que os paséis por este live streaming de 44 cumpleaños. Eh, así que, en vez de haceros el resumen escrito, el ¿por qué no lo hacemos más interactivo? Con lo cual, a los que, eh, a los que queráis participar, simplemente decir, eh, de, decir Hola, hola, felicidades, me animo y encantado de pasaros por privado la, la URL. Eh, muchas gracias, eh, Maika, Brenda, Carlas. Eh, sí, al estudio de grabación, porque eh, yo estoy emitiendo en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Twitch y en Twitter. Pero eh, otra cosa es este propio estudio de grabación para que, eh, para que podáis subir. A ver, a ver eh, Carlos, lo de venir aquí <risa> físico va, iba a ser complicado, así que por virtual. En, eh, gracias a Ibeth por eh, la felicitación de cumpleaños y lo que os comento. Eh, encantado de tanto invitaros al estudio de grabación conmigo para que participéis y hablemos un poco de lo humano y lo divino, como de responder vuestra, vuestras preguntas. Gracias, Francesc por eh, la felicitación... Eh, en el chat. Entonces, ¿os animáis? Y si no, también ir, irme haciendo haciendo alguna preguntita. Y entonces, eh, primer, primer tema del que quería hablaros en este live streaming. Mientras, por eh, felicitaciones son bienvenidas. Pero también eh, mira, se anima, mira, se me anima uno. A ver, se me ha animado Carles Alonso. A ver, a ver, a ver, a ver. Me, me voy a copiar... Eh, me voy a copiar la URL. Perdona que, como estoy aquí medio solito, medio solito, pues eh, Carlas, eh, Carles Alonso, si me va escribiendo un privado, eh, ahí estamos. A ver, a ver, a ver, que te encuentre. Eh, sí, eres Carlos Alonso Mármol. Y te estoy pasando la URL, ya la tienes, la tienes en un time de LinkedIn. Entonces, lo que os comentaba, ya que tenemos el primero que se nos ha animado. Eh, el, eh, cosas que he aprendido durante el, el último año. A ver, llegó la situación tan complicada de marzo del año 2020 y lo que me encontré eh, fue que... Si lo que me estaba dedicando era a realizar eh, debates, club de debate en La Latina Vale, si me estaba dedicando a tener a realizar debates en un club eh, presencial, con debates en Madrid, Barcelona, había comenzado a hacerlos en Sevilla, eh, claro, llega la pandemia, eh, confinamiento, eh, no nos podremos ver presencialmente una buena temporada, me digo yo, socorro, socorro. Y entonces, eh, hablando con mi equipo, le dije, mira, eh, ¿nos rendimos o nos lanzamos a la piscina? Y ahí lo que nos planteamos fue lanzarnos a la piscina y digitalizarnos. Y digitalizarnos y empezar a llevar eventos para eventos digitales, no solo eventos presenciales. Y ahí lo que nos encontramos... Eh... Mira, Oski. Hola, hola, ¿qué tal? chaval? Bueno, amplío un poco la pantalla para que se nos vea mejor. Eh, muchas gracias por ser el primero en que, eh, que se pase por este live de cumpleaños. ¿Ah? Y yo pensaba que llegaba tarde. No, llegas maravilloso. Y de hecho, un placer verte porque hace bastantes años que no nos veíamos. Muchísimo, muchísimo. Yo es que cuando te conocí, no sé si te recuerdas, tú, si ahora eres joven, entonces eras más joven todavía. Y hablamos de temas de comunicación, te presenté a Roberto de Aleph Comunicación y te empezaste a meter un poquito en más maduramente en el mundo empresarial y en la comunicación. Y de hecho, eh, agradecerte que fueras una de las personas que me picó el gusanillo por el mundo de la comunicación, por el periodismo, por eh, todo lo maravilloso que es esto de, de comunicar, de hablar con los demás, uh -huh. porque en parte, eh, culpa tuya, eh, años uh -huh. después estamos hablando en este live streaming ante, ante la audiencia. Sí, es verdad, es verdad. Has aprendido, has, has aprendido un montón, has hecho un camino muy largo. Eh, tuve, tuve buenos maestros como, como tú. Bueno. Eh, entonces, eh, yo estaba mismo en la primera parte de, de este live Streaming mm. acerca de aprendizajes a compartir del último año. Entonces, te quiero preguntar, ¿de, del último año en tu vida, qué, o de los últimos años, ¿qué aprendizaje te animarías tú a compartir con la audiencia? Bueno, yo estoy pasando por una etapa bastante particular De esas que se pasan una sola vez en la vida Que es que llevo medio año jubilado Y cuando te jubilas tienes que reprogramar todo De repente te, te, te levantas un día Y no tienes ninguna obligación superior Fuera de, la, de tu propia vida Nadie te llama, deja de recibir tantos correos, uh -huh. eh, y, estoy en, y estoy en esta etapa todavía. Me divorcié, me divorcié, me, <ríe> me jubilé hace medio año, me tomé un descanso, estuve viajando un poquito también, y ahora tengo que re reaprender cómo a, a esta, en esta etapa de la vida sin la necesidad de, de tener que trabajar para, para, para vivir, o mm. cuando el trabajo ya, ya es como una obligación, encontrar cosas divertidas para hacer. ¿no? ¿Las encuentras? Eh, es, es, es Bueno, tampoco empecé seriamente, ¿no? pero es un poco complicado ahora a esta altura, porque mm. una, es, una es la situación de pandemia, que lleva a que muchas cosas se limiten. Hola. O Muy buenas. Buenas, buenas, Carlas. Eh, es que Carlas nos había pedido, no, se había animado, a, el primero de LinkedIn, que se había animado por aquí. Y comentaros, a los que estáis llegando a este live streaming de, de celebración de... De 44, de 44 añitos. Comentaros, quien quiera eh, que me lo comente eh, en el chat que le doy la URL del, del estudio de grabación. Y la idea es sobre tres, cuatro temas que quiero, que quiero plantearos, como eh, aprendizaje del último año, que compartamos algunas buenas noticias, que hablemos de eh, proyectos y objetivos que tengamos para el próximo curso, que me hagáis vosotros también preguntas a mí, tengamos un diálogo y, y saquemos eh, sobre todo temas de los que podamos mm, eh, sacar oportunidad, de provecho de estar este tiempo en, el, en el, celebrando este live streaming uh -huh. y también eh, algunas buenas noticias que nos podamos compartir. Con lo cual, quien quiera eh, invitación para entrar al, al live streaming, eh, comentadme lo que lo paso por privado. Entonces, eh, Carla, Carlas, eh, muy buenas. Bienvenido hasta el live streaming de cumpleaños. Muy buenas y feliz aniversario, ¿eh? lo primero antes de todo. ¿eh? Pues, pues mientras se te me... ocurra, ¿tienes alguna pregunta para hacerme antes de responder a la primera pregunta que yo había realizado de aprendizaje? Sí, mira, un, una, una pregunta que me gustaría hacerte y que siempre me he querido hacer es: ¿en qué momento el, el proyecto que llevas se empezó a hacer grande en el sitio de Ostras? ¿Qué reputación? Que empieza a crecer, que ves que la gente ya te conoce y interactúa contigo. ¿es ¿Dirá algún punto de inflexión o una temporada de inflexión? Eh, en este lo que suele siempre durar es la travesía del desierto, suele siempre durar unos 12-18 meses. Eh, a partir de ahí, eh, cuando ya el proyecto empieza a caminar solo, eh, eso ya es maravilloso. Eh, cuando empiezas a poder contratar equipo sin tener que pensar y hacer números eh, con, con la parte financiera, eso ya sí que es la felicidad eh, absoluta de, de un proyecto. Y, y cuando realmente eh, un proyecto se empieza a desmadrar es cuando eh, uno admite que, que uno mismo es el tapón de la empresa, que, que no solo hay que aprender a delegar, importantísimo, no solo hay que buscar talento más preparado que uno mismo, sino también llegar a tomar la decisión de, mira, a lo mejor no voy a ser yo el máximo gestor, no voy a ser yo el, el responsable de todo, sino yo encargarme de la parte core de donde yo soy más especialista dentro de mi propio proyecto, y ese talento que he contratado, que puede ser mejor que yo en muchísimas facetas, y debe serlo, eh, que sean los que continúen el proyecto hacia adelante, e incluso eh, liderándolo en la mayor parte de las decisiones. Entonces, para mí, el, el, el punto de inflexión eh, principal es encontrar ese momento en el cual eh, uno tiene que decidir eh, no tener tantas responsabilidades, no ser el cuello de botella, no impedir el crecimiento del proyecto porque eh, a lo mejor hay que apartarse un poco para que eh, otros, tanto o más cualificados, eh, tomen más decisiones que uno en, en un proyecto. ¿Te vale la respuesta? Casi, casi del todo, pero te explicaba, te preguntaba sobre algo como más concreto que te pasó que dijiste. ¡Ostras! Yo decir algo, es que fue un día eh, hice una conferencia en tal sitio y a partir de aquí sí que puedo decir que ha habido un antes y un después eh, Sí, eh, lo, que ocurre, lo que ocurre es que eh, el, asumir ese cambio no resulta tan sencillo o sea, eh, para mí eh, momentos de antes y después ha habido varios eh, a, nivel, a nivel de salud, eh, tuve uno cuando hace 12 años eh, una hora y quince minutos me, me diagnosticaron y ahí fue un palo tremendísimo otro en otro en la empresa en la que eh, justo eh, me, di, me, di, me di cuenta de una conferencia en la que me dijeron mira, eh, a través de una serie de preguntas del público me di cuenta de que posiblemente el camino que yo estaba tomando no era el más adecuado y había que cambiarlo todo. Eh, posiblemente hacia un camino más, más, más correcto y así lo hice. Eh, y dejarse aconsejar por gente que sepa más que uno siempre es muy importante y sobre todo el contar con esa consultoría que es que la gente te pregunte y te interrogue y si es posible que te torture, eh, eh, yo agradezco un pensamiento a los amigos que eh, con buena intención eh, en privado son un poco maleducados, un poquitín irreverentes y un poquitín pañeros <risa> porque me ponen las cosas tremendamente complicadas. Y por cierto eh, Oski, eh, ¿cuánto sí. tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo? Te queda por aquí con nosotros, solo por calculármelo nada más. No sé, no llevo tiempo. Te dije que estoy jubilado. Bien, bien, bien, bien, bien. Entonces, cuando quieras intervenir, no te cortes. Entonces, no, no, no, no, no. entonces, Carlas, eh, el, el, encontrar ese, esos puntos de inflexión e intentar mantener el máximo de escucha activa posible y a partir de ahí eh, asumir que uno se puede equivocar y si uno cuenta con enemigo, amigos un poco irreverentes, eh, ya mejor, mejor todavía. Buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo eh, bienvenido buenas. por este, por este live de cumpleaños. Pues ya ves, no lo tenía muy claro, pero digo, venga, va, eh, me apunto, que ya sabes que yo me apunto siempre a un bombardeo. Además, hoy tengo la hoy tengo camiseta perfecta para estar contigo, mira. Bien, bien, bien. Pues eh, bienvenido por, por este, por este live. ¿Tienes preguntas o, o debatimos? A mí... Debatimos. <risa> vale, debatimos. Entonces, la pregunta es: eh, ¿aprendizajes tuyos del último año? Muchos. Y, y te tengo que reconocer que muchos, gracias a ti. O sea, yo reconozco que cuando estabas hablando de la pandemia y por ahí, yo tengo grabado un momento que no sé muy bien por qué me llegó una invitación tuya a un, a un evento y dije: Venga, te voy a. porque te, te tengo grabar". en mi radar, compañero. Que además eso eh, siempre había querido ir presencialmente y como eran en madrid y Barcelona no podía y me apunté y la verdad es que fue un fue, bueno fue un puntazo ya que estuvimos ahí con Aarón bueno fue justo además el momento que yo estaba haciendo cosas un poco raras y a partir de ahí pues bueno pues se abrió un mundo de posibilidades y bueno aquí estamos <ríe> un, un año y pico después parece que ha pasado un montón de tiempo y solo ha sido un añito pero muy bien, pues, muy bien. Sí, y ya, y ya tenemos tiempos un poquitín más, más, más adecuados para poder para poder celebrar. Entonces, Carlas, ¿alguna, ¿alguna lección aprendida del último año? Yo, este año, lo que he aprendido mucho durante la época de pandemia es eh, lo difícil que, que es gestionar personal, lo que, lo que cuesta gestionar equipo. ¿No? Yo pensaba, digo, eh, porque justo este, este año empezamos a, a crecer un poco y a contratar a las primeras personas, ¿no? este 2020-2021, y, y, ostras, he aprendido que no tiene nada que ver lo que me imaginaba a, a lo que ha sido eh, finalmente. ¿no? y Bueno, la experiencia ha sido dura, pero hemos aprendido bastante de este tema. ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo, cómo delegar, cómo supervisar, pues esto aún estamos aprendiendo cómo hacerlo para para poderlo para poder crecer el, el equipo y el proyecto, ¿no? Que realmente me está costando muchísimo este tema, pero bueno, estamos en ello. El pues, aprendizaje tú. que he aprendido yo del último año es que, eh, lo empezaba a comentar antes, es que eh, estamos en un momento en el que eh, lo que acaba de ocurrir es tremendo, es durísimo, pero que tenemos en general una oportunidad en cuanto que la tecnología ha avanzado tanto que esa transformación digital que tenía pendiente llegar y no llegaba nunca, pero las herramientas estaban ahí, esa digitalización que, que, que todos hemos sido muy reacios y que donde yo me encontré que hacía eventos y debates presenciales había que plantearse digitalizarse, si hubiera ocurrido dos años antes o cinco años antes de la pandemia hubiéramos tenido problemas el tema de la vacuna que hubieran tardado mucho más en llegar. De hecho, entiendo que gran parte de los que estamos aquí ya estaremos vacunados, con lo cual ya la situación podemos estar un poco más tranquilo de espíritu. Y que, por ejemplo, herramientas para que la Latina Valley, eh, mi club de debate, se pudiera digitalizar eh, no hubieran sido posibles cinco años antes. Y ahora tenía, no una o dos herramientas, tenía una multiplicidad de posibles herramientas para poder eh, convocar a mi comunidad para que pudiéramos seguir debatiendo, reuniéndonos y creando oportunidades entre todos. Con lo cual, en realidad, eh, el, el momento eh, era, era más aprovechable de lo que parecía y que hay muchas cosas que podemos sacar buenas de todo esto, como eh, posiblemente eh, tener valorar un poquitín más nuestras vidas, porque, por ejemplo, eh, la crisis laboral que nos estamos encontrando, eh, donde no es que haya eh, un gran paro, sino que hay eh, sectores enteros de la economía, eh, tipo trabajador campo, tipo camareros tipo trabajos, eh, tipo camioneros donde en países como eh, Inglaterra lo están pasando realmente mal, porque pagaban fatal a los trabajadores. Y esos trabajadores que se han tirado un año eh, de tranquilidad, Ahora se están planteando, ¿me merece la pena volver a trabajar al mismo trabajo esclavo que tenía antes? Cuando me puedo encontrar otros trabajos donde me puedan remunerar igual o mejor. Y entonces nos encontramos que en Estados Unidos la, el salario mínimo, que no existe como tal, pero se aplica, eh, se ha pasado de 7,5 a 15 dólares eh, por hora. Eh, mira, tenemos nuestra primera compañera. Bien, bienvenido. Hola, eh, hola a todos, hola, a Hola. Entonces nos encontramos que en el último año eh, en Estados Unidos prácticamente se ha duplicado ese salario mínimo que no existía, pero que ahora es 15 dólares y que los trabajadores dicen que por menos de eso pues no tienen intención de trabajar. Con lo cual, yo es que realmente lo veo un cambio muy positivo que, que haya determinados sectores que tenían tendencia a esclavizar y explotar eh, malamente a los trabajadores, pues estén teniendo complicaciones y tengan que subir sueldos. Eh, Buenas Marcia, bienvenida al cumpleaños. Ahora vengo. ya vengo contigo. No hay problemas Sí, hola Emilio, hola a todos. Gracias por la, por la invitación. Pasaba Muy a buena. saludarte. Eh, y nada, eh, estaba ahora intentando cuadrar agenda para poder venir rápidamente a, a saludarte primero por tu cumpleaños, que estás súper joven. O sea que con 44 pues... años estás en la flor de la juventud. Yo tengo 41, o sea que imagínate. Buena quinta la nuestra, los, los, cuare, los cuarentis. Estamos, estamos bien. Pues te quería agradecer que el, tú, tú ibas a entrar en la parte de, la, de la, algunas buenas noticias de, del live streaming porque contigo, ah. eh, con, contigo juntos colaboramos en un congreso que te animaste a hacer online, eh, total, y que fue un absoluto éxito. Y como fui parte de eso, te iba a nombrar, pero ya que estás aquí por el live streaming, pues si sí, nos pudieras comentar cómo fue eso de lanzarte a, a crear tu propio congreso online. Uf, pues eh, la verdad <risa> es que <risa> eh, es duro porque se trabaja mucho y eso tú lo debes saber mejor que yo porque yo llevaba unos eventos antes pero muy pequeñitos y este fue uno bastante grande porque al final la causa social lo movía, que era lo, lo de donar los, el dinero a San Juan de Deu, a San Juan de Deu que Barcelona, pero la verdad es que fue una experiencia que no la volvería a repetir si pudiera, con todo el trabajo que se hizo, porque toda la gente que se implicó y toda la gente que colaboró y patrocinó, eh, lo hicieron con un fin realmente solidario y, y tú fuiste uno de ellos, Emilio, y por eso te agradecimos, porque pusiste... No solamente tu, tu presencia, sino la plataforma a disposición, la, la tuya de los eventos, para poder eh, llegar pues, a, a ser más, más ameno el Congreso. ¿no? Y, y la verdad, muy bien, con, muy contenta con los resultados y mucho trabajo. Eso es el, el resumen del evento, la verdad. Porque fueron unas semanas de un trabajo absolutamente improbo y, y titánico. Así que muchísimas gracias, Marcia, por, por pasarte. ...y por compartir ya en la parte en la que estamos de algunas buena, alguna buenas noticias. Eh, te saludo, Roberto. Bienvenido por estos lares. Hola, buen día. Un saludo a todos. <coughs> Gracias Hola. por pasarte. Y a cualquiera de los seis os pregunto... Eh, ...¿alguna buena noticia que queráis compartir? Mm, Además, tenemos, tenemos buenas noticias. Que tenemos. <risa> ¿Alguna buena noticia que queráis compartir con la audiencia? Qué buena pregunta. No sé. Una solo, una o pueden ser pueden ser varias, Marcia. Pueden ser varias. Eh, cuenta, cuenta. No, no, decía que supongo que septiembre es un mes de buenas noticias para los que trabajamos en el sector digital, ¿no? Porque al final, eh, y veo que algunos se asienten, eh, creo que es eh, un mes muy bueno porque la gente empieza el año escolar, ¿no? Aunque sea el último cuadrimestre. Y yo creo que la buena noticia es que hay trabajo y a lo mejor la mala es que se nos acorta el tiempo, ¿no? De las horas del día, pero bueno. Pues es sobre eso que estás comentando, Marcia, comentar a la audiencia que, eh, a ver, por lo que me dedico y, y porque me gusta ser muy activo, estoy hablando con más del centenar de personas diariamente entre distintas redes sociales, mensajería, teléfono, whatsapp, socorro, socorro, el día solo tiene 25 horas. Entonces, eh, lo que me estoy encontrando es que estamos viviendo uno de los meses de septiembre más hiperactivos de prácticamente toda la última década sí. o sea, eh, todo el mundo quiere volver a verse, todo el mundo quiere moverse, todo el mundo está muy activo eh, al, eh, se están creando muchísimos proyectos se están pidiendo muchos presupuestos hay una de movimiento absolutamente donde realmente está la gente hiperactiva, donde eh, al final de la jornada el comentario es, no me da la vida para más, estoy destrozado destrozada, cuántos mensajes cuántos cuánto movimientos ha habido hoy con lo cual, a los que nos estáis escuchando en el, en el chat, en el directo, comentaros: estamos en un momento realmente muy dulce. La economía está haciendo un rebote hacia un positivo, realmente muy bueno. Aprovechar la oportunidad, porque eh, realmente sí, estamos teniendo un septiembre realmente muy potente. Eh, ¿Más sí. noticias que quieres compartir? Bueno, eh, primero, si me permitís, pues este, supuesto, Emilio, supuesto. primero, feliz cumpleaños. Sí, sí. <risa> Este, bueno, gracias por la invitación. Gracias por dejarme participar del live. Este, acompaño lo que estabas comentando y cuando dijiste, bueno, digan buenas noticias, mi cabeza decía, la verdad que son bastantes. Este, porque, por ejemplo, dentro de lo que yo manejo desde, desde mis clientes, estuvieron, como dijiste, una, una buena temporada. Eh, no quizás con unas expectativas de llegar a igualar lo que pasaba antes de la pandemia, pero sí mejores de lo que preveían. Está bien, el nivel de actividad fue mayor del que tenían previsto. Y lo que se ve las perspectivas a futuro justamente es este repunte de la economía en, y, y que todos están con muchas ganas de hacer cosas. Lo que yo encuentro con mis clientes es que están con ganas de hacer. Aquellos que quieren eh, transformar la empresa digitalmente, eh, quieren acelerar los tiempos, quieren llegar más rápido a, a, a terminar el proyecto, quieren estar mejor preparados en cuanto a todo lo digital en que toda la evolución que tuvo la pandemia con el tema de los e-commerce y todo lo que nos acostumbramos a comprar online, aquellas personas que no estaban acostumbradas y que ahora ya empiezan habitualmente a hacer consumo de productos y servicios online, entonces las empresas como que están ansiosas de alcanzar a ese público objetivo. Por lo menos es lo que nosotros vemos desde esta perspectiva. Eh, sí. ¿alguna, ¿Alguna más que quieras compartir? Eh, sí. Ya me <risa> Perdón. Sí. perdón, perdón, Sí, yo sí, yo, yo quería compartir que, que en mayo, mayo eh, nos cambiamos el despacho y ahora estamos en este despacho donde estoy ahora. Que precisamente con, con Marcia tenemos el despacho muy muy cerquita. Tanto sí. que si cogemos el ascensor nos vemos, eh, imaginaos, sí. pero, pero nada, simplemente estamos en un despacho que un pelín más grande de donde estábamos antes. Bueno, simplemente compartir esto con vosotros. Es que estamos súper contentos ¿Dónde? ahora. Cierto, pues pues somos, somos vecinos. Estoy intentando subir a eh, Eva González Mariscal. ya te, Eva, tienes en el DM de Facebook tienes la URL privada. Yo lo que voy a hacer es que a los que están más antiguos en el, en el live streaming, conforme entre gente nueva... Eh, eh, vamos vamos avanzando. O sea, el, el más nuevo eh, sí. desplaza al, al más antiguo. O sea, que te aviso, Oski, sí. no eh, eh, cuando, llegue, vale, vale. cuando llegue Eva, eh, a ti te saco y, y sigo vale, luego con Carlos. Y, y, eh, eh, y luego quedamos un día para verlo. No, sí, no. De hecho, Oski, el, el que retomáramos el contacto y sobre todo nuestras conversaciones, a mí me encantaría. Así que, Eva, tienes tiene la invitación. Quienes queráis de la de la audiencia quienes queráis eh, el auricular privada, saludarme y os la paso encantada. Entonces, eh, por compartir algunas buenas noticias, eh, vamos a quitar esto, eh, por compartir algunas buenas noticias, eh, la principal nivel personal es que me he podido pegar las mejores vacaciones de los últimos días. ¡Oh, ¡Qué bueno! <ríe> no os puedo imaginar la profunda felicidad que me ha producido... Eh, el poder realmente desconectar porque eh, por temas de salud, locales cual siempre tengo que tener en cuenta, me dijeron, Emilio, vete, vete a pasar frío y que te lleva. Y me dije yo, pues a ver, eh, me, voy a, me voy a una isla en medio del mar, eh, bastante al norte, y me tiro el, el mes entero la isla. Y entonces me tiro un mes entero desconectado sin internet, sin bueno redes sociales. Me han escrito medio docena de personas. Pre, real, sinceramente preocupada Emilio ¿estás vivo? ¿estás bien? Eh, <risa> porque claro, imaginaros primera vez en 10 años que realmente desconecto de verdad porque realmente necesitaba esas bajaciones eh, a nivel de salud me ha sentado genial porque el frío y humedad es justo lo que necesitaba mi piel para ser una piel feliz de hecho los que seguís mis mi live habitualmente notaréis que tengo la piel eh, mucho mejor que, que en otras ocasiones eh, mira, aquí ha llegado Eva y, y la primera de las buenas noticias que quería compartir era que por fin me no he podido pegar unas vacaciones de verdad y en serio. Eh, Oski, ya ha llegado Eva. Eh, ¿Algunas palabras? Buenas, de... ¿qué tal? Vale. A ver. Eh, Oski, buenas. Buenas. buenas, ¿qué tal? Emilio, felicidades. Eh, un placer, un placer. Eh, bienvenida por estos lares y muchas gracias por, por tu felicitación en directo. Pues nada, aquí he buscado el huequito para estar contigo, para felicitarte y para agradecerte todo lo que aporta todo el tiempo a la comunidad. Así pues, que nada, estamos aquí llegando eh, poquito a poquito todo. Eh, a ver, ¿me quieres preguntar algo o quieres debatir? ¿Qué prefieres? No, debatimos, debatimos. Vale, pues mira, las tres preguntas, las tres preguntas básicas que, que tengo, eh, primero es ¿aprendizaje del último año o algunas buenas noticias? ¿Cuál de bueno. las dos querrías compartir? aprendizaje yo creo que aprendizajes, creo. Pues de paso aprendizajes. ¿Qué quieres compartirnos del último año que hayas aprendido? Pues una de las cosas que he aprendido es, es cuánto somos capaces de adaptarnos todos a las circunstancias. Es decir, cuánto pensamos todos que nadie se iba a poner las mascarillas, que nadie se iba a digitalizar y todos los cambios que han venido para quedarse también. A mí todo lo que son transformaciones, a mí el futuro me encanta. O sea, yo me encanta todo lo que tiene que ver con prever cómo va a ser el futuro, cómo se va, cómo vamos a, esa parte visionaria, digamos. Y entonces ha aportado muchísimo, muchísimo a la visión, a mi capacidad de ver cosas eh, en el futuro que puedan pasar. Esto nos ha hecho cambiar mucho en cuanto a cómo la sociedad se comporta ante situaciones límites, ante situaciones complejas, ante situaciones que son un reto a nivel social y educativo para todos. O sea, creo que, que ha sido fascinante poder ver eso en directo, porque nuestra generación no había sufrido ningún cataclisma enorme como han sufrido otras generaciones anteriores, ha sido así como la primera, eh, ese, ese cambio social provocado por algo tan difícil como ha podido ser la gestión de una pandemia a nivel social completo y ver dónde están realmente los peligros, ahora también en Internet, pero cómo tenemos esa capacidad de transformación y de educar a sociedades completas y complejas también, y cómo cada uno de nosotros también somos agentes de transformación y elementos de propaganda dentro de la red. Entonces, sí. para mí ha sido vivir esto, es vivir cómo todo eso funciona en realidad, que no estábamos viviendo como un cuento de ciencia ficción, todos con las mascarillas puestas en la calle, todos... Y quizás, pues eso, aparte del miedo que ha podido provocar en algunos momentos, para mí, por cómo soy y lo que me gusta, ha sido fascinante poderlo vivir también. Sobre todo, habiendo mantenido a salvo a toda mi familia y amigos y todo. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje total para lo que a mí me gusta, que es la visión a futuro de, de los cambios sociales y tecnológicos. Eh, ¿Tenéis la misma visión, compañeros, compañeras? Sí, sí. Sí, eh, eh, lo que fue justamente la pandemia hacernos a todos descubrir un montón de cosas. Por lo menos eh, a mí me pareció de que además de, de empezar nosotros a consumir, no todo lo que pasaba por streaming, todo lo que pasaba en las redes, también aprendimos a producir contenido, hacer a hacer a, a nosotros también emisores de ese contenido y de cómo eso se fue propagando y, y también la, la cantidad de digamos de disciplinas eh, que, que pudimos absorber en ese tiempo que nosotros estábamos encerrados y que decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces hicimos webinar, consumimos streaming, eh, hicimos cursos, aprendimos cosas que por ahí en otro tiempo no, no teníamos, ¿no? Yo me volvía loco al principio de decir, bueno, todo este tiempo, ¿en qué lo puedo utilizar? Y, y quería aprender más cosas todavía de la del tiempo que, que tenía disponible. Y entonces encontrar a mucha gente también haciendo lo mismo, ¿no? Tomando cursos, capacitándose, tratando también de compartir eso con los demás. Que, bueno, tú eres el rey, ¿eh? Emilio, en cuanto a absorber conocimiento y compartir, sin duda. Este, y creo que todos tenemos mucho que aprender en ese sentido de ti. Y, y bueno, eso me pareció justamente... Eh, muy muy bueno en lo que pasó el año de pandemia no aprender a eso eh, a, a, a poder compartir lo que uno va aprendiendo eh, por cierto es sorprendente eh, el LinkedIn me está fallando y como tengo en directo si podéis alguno comprobar la página de LinkedIn o ver si os va o simplemente es algún tema de mi fargo habitual eh, entonces eh, eso, eh, pasamos de aprendizaje y seguimos con algunas noticias eh, ¿Os funciona LinkedIn? Sí. Ah, pues entonces tiene que ser un. Sí, un, a mí sí que me, un, me va LinkedIn. De mi Seguramente lo sí. que ser yo. Entonces, eh, sobre algunas buenas noticias, comentaba eh, el tema de primeras vacaciones de verdad intensas que tengo en. Años. Ha sentado genial para la salud. Y luego eh, un par de cosillas que estaba yo muy orgulloso porque en la, en la revista Forbes me había nombrado de las 100 personas que en español eran más interesantes de seguir a nivel de a nivel de negocios en, el, en todo español del mundo. Y Marketing for e Commerce me había nombrado una de las 40 personas más interesantes y más influyentes a nivel de comercio electrónico en, en español. Pero aparte de esas noticias buenas, para mí ha sido el poder... Si yo daba conferencias en presencial, el empezar a ser invitado para dar, por ejemplo, en conferencias en México, en Colombia, y el poder llegar a un montón de estudiantes nuevos eh, que sin la situación actual no hubiera tenido motivos realmente de que me invitaran o me llamaran de esos sitios. Pero que ahora, como todo el mundo estaba con la mente muy abierta a decir, mira, vamos a buscar profesores más, más allá de nuestro ámbito local, pues... Eh, eh, ha habido eh, bastantes masterclass, bastantes cursos, bastantes másteres en los que he podido participar de más allá del charco. Y para mí decir, mira, es que eh, son oportunidades que esta situación tan complicada nos aporta. Eh, ¿Alguna buena noticia parecida de alguna oportunidad que os haya surgido? A mí, a mí me en ha pasado, Emilio, básicamente lo mismo. Que yo antes es? tenía mi zona de Aragón, Zaragoza, herida más o menos controlada. Y a raíz de la pandemia, pues ahora tengo clientes en Ubrique, en Bilbao, en Málaga, clientes que nunca hubiera podido llegar si no se hubiera dado este tema de, de la pandemia. Y luego el sacarnos de nuestra zona de confort, porque esto ya estaba, lo que pasa es que nos daba como vergüenza sacarnos de nuestra zona de confort, un poco lo que comentaba Roberto, obligarnos a, for, a, a formarnos, a probar herramientas nuevas, a, a, a aplicarlas en nuestro día a día, pues claro, eso al final, cabo te iba a un crecimiento, un poco como lo dice la medicina, ¿no? Nos ha hecho subir de nivel a todos. Pues, pues sí, ¿alguna experiencia más? Sí, eh, eh, a mí, por ejemplo, eh, yo ya venía de, de querer acostumbrar a, a la relación que tenía con los clientes, de hacerla muy telemática, de no tener esta presencia física, ¿no? Eh, teníamos, pues, años anteriores, pues, como que me la pedían bastante, ¿no? Ostras, pero ven a vernos, nos explicas este informe que has hecho, nos cuenta un poco, ¿no? Y yo siempre he sido muy reacio, No me decían, hombre, tienes que acercarte más, pero el cliente lo agradece. Gracias a, a, a este 2020 que hemos pasado, esto que yo estaba intentando hacer ya se está normalizando, por suerte, ¿no? El, ostras, ahora vas a venir hasta aquí físicamente, que vas a estar una hora en coche para visitar una hora o más, ¿no? Porque si tienes eh, al cliente más lejos, imagínate, ¿no? Pero, Total, para hacer una reunión, pues oye, se hace un zoom, se hace eh, una videollamada y se soluciona súper rápido, ¿no? Otra cosa es que, oye, mira, estoy por la zona o, o te vengo a ver, ¿no? Pero el por fin acabar con estas reuniones presenciales, mmm, yo, lo, yo al menos lo me he agradecido, ¿eh? Decir, ostras, por fin, vamos, estoy en la línea de la tendencia actual en este aspecto, o sea que a mí ha sido súper positivo. Sí, pues a mí lo que me, me ocurría previo, al, previo a la pandemia es que yo, eh, pues yo empecé a hacer eh, teletrabajo en el año 2009 a la fuerza. O sea, no es, no es que ellos fueran convencidos, es que la situación me llevó a ello. Y eh, luego tal, eh, al año dos años empezó aquello a gustarme muchísimo y desde el año 2011 aproximadamente soy un convencido del teletrabajo. Llega, la, lleg, llega a los años diez y picos y le, le digo a la gente, tengamos una reunión, y el vídeo no, que nos veamos. Digo, pero es que de verdad, es que, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un viaje transatlántico, vamos a cruzar el charco, y para una reunión de dos, tres horas, eh, voy a tener un jet lag de varios días, un viaje de varios días, ya de camino, pues, entre que voy y vuelvo, pues, eh, pase una semana prácticamente casi perdido a nivel de trabajo de oficina de todo, para una reunión de dos horas. Entonces, ¿no sería más sencillo que tengamos la reunión en videoconferencia? Pues, pues eso me costaba muchísimo y durante la pandemia, más de uno decía, mira Emilio, aquí lo que, lo que me llama es que, que en cuanto podamos nos reunamos. Y digo, pues espérate que nos vacunemos. Y ahora que estamos vacunados... Eh, Ahora que estamos vacunados, la petición de café que tengo. <risa> Socorro. Y te digo que la cuestión era que aprendiéramos que, que lo de la videoconferencia mola. Lo que ocurre es que el ese toque presencial de verse las caras, yo creo que hay un poco de mono. Pero sí. mi, mi pronóstico es que el teletrabajo, eh, las videoconferencias volverán a partir de del de mediados del año 2022. Que ahora van a, va a haber una bajada en picado de todo lo que era transformación digital, digitalización, reuniones en Zoom, etcétera. Eh, y para mí que a partir del medio del 2022, finales de 2022, volverá a subir un poco. Eh, ¿Creéis que, que me equivoco en, en esto que de este efecto efecto péndulo? O, sí, sí. Yo creo ser. que quizás se pueda adelantar por el mal tiempo. Es decir, sí. cuando empiece ya a llover, a hacer mucho frío y demás, quizás sí que cueste un poco más que la gente se mueva. Pero me ha parecido súper aceptado, no, no lo había llegado a pensar. Sí que he pensado que quizás adelante porque cuando haga mal tiempo la gente ya no tiene tantas ganas de salir. Y entonces también es cierto que es posible, yo creo que a partir de marzo o cosas pues así, que se relajen ya todas las medidas o se eliminen la inmensa mayoría, también puede haber otra vez un efecto de volver a querer salir y que haya además terminado el mal tiempo. Así que no lo no tengo yo del todo claro, que a mitad de ¿No? año quizás sea cuando más gente quiera salir otra vez. Es, es verdad, yo, yo tengo que decir en ese aspecto de que a nosotros nos está pasando al revés. Es decir, um, normalmente trabajábamos siempre en teletrabajo eh, y, y, y por la pandemia mucho más. Es también venía como Milo trabajando, teletrabajando y para mí eh, las reuniones tanto online eran súper, súper importantes porque a lo mejor trabajamos con clientes ya no sino aquí en España, sino fuera. Eh, pero ahora en estos últimos, sobre todo después de la vuelta a vacaciones, sí que noto de que la gente quiere el contacto. Es decir, um, les da igual incluso, no hace falta que yo me desplace, vengo a verte. Y que yo a veces me estaba planteando lo de, la, lo de la oficina, pero es por eso, porque se está tan bien teletrabajando y hemos conseguido también teletrabajar en equipo, que eso también eh, la verdad es que se agradece. Pero la gente, los clientes, los últimos sobre todo que han entrado piden reunión presencial, quieren ver, o sea, da igual si nos hemos reunido dos o tres veces online, eh, y si me está viendo alguno me dará la razón, eh, y quieren ver, o sea, quieren estar en la reunión, quieren hablar contigo, quieren tomarse un café, y sí que es verdad que para los que ya estamos acostumbrados a teletrabajar, es extraño, o sea, es como, eh, ¿por qué vas a venir si vienes de tan lejos y si ya nos podemos reunir online? Pero yo noto que lo están pidiendo, o sea, como que necesitan este contacto, yo no sé si es al final lo que comentabas Emilio, la parte humana, y la parte, o, o que simplemente les gusta conversar y necesitan esa conversación para afianzar esa confianza que hay entre la relación cliente-empresa. Eh, pero yo noto que lo, lo piden. Eh, entonces, no es que yo lo intente evitar, porque a mí tampoco me disgusta hacer una reunión presencial y si me tengo que desplazar, porque es mi manera de ser, que hablo mucho hasta por los codos, pero sí que es verdad que, sí que, es verdad que a veces te facilita el día a día para las tareas que haces, ¿no? Para no tener que perder el tiempo en desplazamiento. Quería no, decir que me parece curioso que, que lo pidan, ¿no? Que, que lo pidan tanto. Pero es que, es que el, el trato personal está allí. O sea, mm. yo que vengo del mundo comercial, además es, es cara a cara, eso no lo puedes sustituir. Es decir, claro. eh, puedes, puedes acompañarlo, puede tener más fuerza, porque antes sí que es verdad que lo de las videoconferencias era como, ¿esto qué es? ¿Vale? Pero en el momento que tienes un, una relación de confianza, eh, la pantalla te molesta. O sea, si tú de verdad tienes... Al final un cliente es alguien que confía en ti para, para alguien y según ahora mismo la digitación es muy importante. Entonces, no es una cosa baladí. Y, y el, el, el no... A lo mejor una vez, verte una vez la cara, eh, saber cómo eres, ten, ya, ya puedes generar... Y luego ya sigues por videoconferencia. Pero por lo menos una vez sí que es verdad que... Que, que, que es bueno tener ese encuentro además yo también os digo una cosa ahora también es no solo se ha facilitado las videoconferencias a mí antes ir a Madrid me podía costar tranquilamente 150 euros entre viaje ave taxi no sé qué ahora el ave me cuesta no llega a 30 ida y vuelta sí que lo cojo más o menos bien con estos aves baratos que han salido Luego que si tienes, que si, que si el car, que si el Uber, que si no sé qué, te puedes, te mueves por Madrid, te de quiero decir, yo ahora voy y vengo de Madrid y a lo mejor hay veces que no me cuesta ni 60 euros ir y volver. Yo iba, iba a decir algo en ese sentido también, me acompaño la idea de, de como del 3 a 1, ¿no? es decir, bueno, son, son cuatro reuniones que tengo que tener, una la tengo presencial y las otras tres ya eh, siguen siendo virtuales. Porque creo que sí hay algo que nos volvimos con, con la pandemia y es mucho más receptivos justamente a todo este trato, ya sea de negocios, de clases, a todo este trato online. Antes por ahí era impensado cerrar un trato a través de un canal online. Siempre decíamos, bueno, pero para cerrar el trato se hace en forma presencial. Y creo que esto ayudó a que sí se pueden cerrar tratos solamente en forma virtual. Y, y por ahí te, te, te contradigo, Emilio, de que pienso de que no va a ser tan épica en picada, sino que sí va a haber una disminución porque todos necesitamos ese contacto y sociabilizar, ¿no? Eh, no solo con los clientes, sino también para, para seguir conociéndonos y para el trato entre, entre las relaciones que tenemos con colegas, con, con el equipo de trabajo que necesitas reunirte en un lugar físico para verte las caras y por ahí, estar en esas reuniones que tanto nos gustan de intercambio y debate de ideas, pero por ahí creo es eso, ¿no? De cuatro que es un 3 a 1 ahora, que por ahí hay una que es presencial y tres que son virtuales. Eh, comento, hola eh, Loreto, eh, bienvenida. Eh, si te animas, eh, tienes la, la URL del StreamYard donde estamos en tu WhatsApp. Eh, estás bienvenida a, a entrar directo, en directo con nosotros al, al live stream. Entonces, eh, por, eh, vamos a ir avanzando porque no nos queda tampoco demasiado de directo. Es que las celebraciones del cumpleaños tienen que continuar. Y, Carlas, eh, ¿alguna pregunta que quieras hacerme o algún comentario debate que quieras poner encima de la mesa antes de que avancemos? Eh, yo quería preguntar una cosita muy rápida, Emilio. Eh, ¿Cómo de importante para ti ha sido... Me imagino que mucho, pero por si nos lo puedes explicar un poquito más. Eh, abrir el mercado a, a, a Atam, Latinoamérica. ¿Cómo de importante es para, para sí. ti ahora este mercado? Eh, vital, porque eh, yo estaba <risa> vale. empezando a tener un problema de, de tamaño de mercado. Porque, por ejemplo, me llegaba alguna empresa y me decía, Emilio, directores tecnológicos en España. Y le decía, es que puedo tener al 80, 90% de los directores tecnológicos de startups de España localizados y no son tantos, porque el mercado español, España, eh, es realmente estrecho. Entonces, lo que me he encontrado es que aprovechando la digitalización y aprovechando que en verano en España, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, eh, más o menos está el país un poco paralizado, Latinoamérica no para, uh -huh. Y son meses maravillosos para eh, poder atacar Latinoamérica donde, eh, aunque a ellos les pueda bajar un poco el ritmo, no es ni parecido a la parálisis que tenemos en España, lo cual han sido tres meses de a ver quiénes son los, los responsables fundadores de comercio electrónico que en Brasil, en México, eh, en Argentina estén triunfando mejor. ¿Cuáles son las fintech que se están montando en México? Eh, y cuando me he hecho esas preguntas me he encontrado una serie de operaciones con unas cifras absolutamente increíbles que no conocía, que no estaba al tanto, y que eh, realmente el mercado de fintech, el mercado de este eh, el mercado de, de comercio electrónico, marketplaces, eh, los fondos de capital riesgo están movilizándose o en Latinoamérica unas cantidades de absolutamente exorbitantes más que nada porque también son mercados grandes, aunque económicamente... Eh, todavía están en momento de seguir su expansión en aquellos mercados donde va realmente bien, pero eh, a, a nivel de, eh, de operaciones es un mercado increíble. Con lo cual, ahí lo que me estaba encontrando es que eh, podía complementar mis actividades que hago, empiezo a partir del 22 de septiembre, o sea, justo el miércoles que viene, eh, hemos batido récord de inscritos en el Word de SEOSEM. Uh -huh. eh, el miércoles siguiente, el 29 de septiembre, hemos batido récord de inscritos porque tenemos casi 200 tiendas online eh, inscritas para mi Afterworld Online de ICOM y eso es en gran parte porque Latinoamérica está sumando una serie de inscritos que no solo es mi comunidad española, con lo cual a tu pregunta comentar, responderte que eh, la expansión eh, sin Latinoamérica no hubiera sido posible, o sea, yo no podría... Eh, batir estos récords que voy a batir en septiembre, octubre, noviembre porque estoy batiendo récord en evento tras evento de que nunca jamás he tenido bueno. 200 tiendas online en el mismo evento y sin tampoco eh, esforzarme tampoco demasiado. O sea, que quedan dos semanas y tengo 200 tiendas online inscritas para el 21 de septiembre. Hola. Y eso sin Latinoamérica no hubiera sido posible. ¿Y ¿Hay algún país de allá que, que veas más digitalizado que otro? que digas? que destaque? ¿O más o menos los ves por igual? Eh, yo diría que va muy relacionado con el tamaño de la economía, la digitalización. Entonces, eh, para mí el top 3, y no está por ese orden, el top 3 es México, Colombia, Brasil. Y Brasil tiene unas operaciones absolutamente inconmensurables el, el tamaño de algunas empresas que están alcanzando en Brasil, pero para mí esas tres pero no tienen por qué ser las más digitalizadas pero el que la economía en sí esté por digitalizar y esté creciendo y estén haciendo cosas como la última milla, cosas que no tenían hasta ahora, eh, estén habiendo proyectos que están recibiendo cantidades de decenas y centenares de millones de euros de financiación eh, para mí ese top tres tres eh, sería eh, México, Colombia y Brasil Qué bueno, gracias. Qué interesante. Me lo punto. Un placer, un placer. Pues, Carlas, un placer y, y vamos haciendo con perdón. Y muchas gracias por pasarte por el ayuntamiento Ay, de cumpleaños. No, hombre. Gracias a ti. Que vea muy bien el día. Una Saludos, Carlos. Adiós, adiós. A ver, entonces, a ver. Esto empieza a parecerse vale. al, al... Ahora caigo. Yo me veo, parecido, me veo. Estoy aquí, estoy aquí ya para caerme. Bien, bien, bien. No, eh, parecido, parecido. Eh, entonces, Loreto, eh, si te daba tiempo, eh, eras, estabas bienvenida por el live, si alguien se quiere pasar, que mi idea sería en unos 10 minutos estar eh, terminando aproximadamente. Entonces, eh, ¿alguien quiere contar qué tiene en la cabecita, qué proyectos tiene entre manos de cara al año que viene para crear un poco de ilusión a la gente que, no, que nos escuche? De que hay mucha vida y muchas oportunidades ahí fuera. Yo Si me dejas, Emilio, y, Por favor. Ya, también me puedes echar ya <ríe> para dar paso a más gente, pero pues tengo ser. que contar algo que tú ya a lo mejor eh, sabes y es que este año estamos ayudando en la coordinación de un evento uh, precisamente relacionado con comercio electrónico, pero no, porque sé que existen unos premios para comercio electrónico específicos, que además lo hacen muy bien, que he visto que eres parte del jurado. Eh, pero eh, esta, estos, estos premios al final son de, de, de comercio físico, que sigue siendo importante, comercio online y servicio. Entonces, una cosa, a lo mejor lo podríamos relacionar a buena noticia, es que dentro de este sector, que es el retail, que es el que yo te quería preguntar, que eh, nos hemos tenido que empapar de esta información, porque obviamente es el sector que, al que se dirige esta, este gran evento que vamos a organizar en Barcelona, que vamos a a organizar el, el día 27 de octubre, eh, hay grandes marcas aquí en España, y ya no hablo de Latinoamérica, que se están sumando a poder eh, tener este distintivo, porque al final más que un premio es un distintivo, de que gente les vote no solamente por, por ser el mejor, sino por varias categorías como puede ser atención, eh, servicio, experiencia del cliente. Entonces creo que estamos llegando a un punto en el que a lo mejor, el, de hecho hay, hay startups que hay un mini concurso de startups dentro, ...en las que se va a ver la mejor startup innovadora para ofrecer productos de retail. Y a lo que vengo a decir es, yo creo que el consumidor, al final, es el que nos está moviendo hacia dónde ir. Porque, claro, antes yo creo que si unos años atrás nos movemos y pensamos que la palabra del consumidor tal cual va a ser la que haga moverse a grandes marcas como podemos estar hablando aquí en España de Carrefour, de Mediamar, del Héroe Merlín, etcétera, era impensable. Y ahora eh, el poder de decisión y el poder de, de, para mí es como una brújula, ¿no? Al final el cliente va cambiando los hábitos y son las marcas las que tienen que adaptarse. Entonces, mi pregunta era, aparte de todo esto que te he contado, el sector retail, eh, ¿tú cómo lo ves? Porque yo creo que es el, el para mí, Creo que es el gran reto de los marqueteros de los próximos años, ¿eh? porque hay mucho por hacer y poco explicado y poco contado y poco mostrado para mí. Antes de, de hablar de las oportunidades, de, de los retos a superar y de que a, algunas, a algunos retail le va a ir muy bien, hay que tener en cuenta de que estamos en una macro tendencia que venía de hace muchos años, que era la retail apocalipsis. O sea, que era el apocalipsis retail donde iba a haber una devastación, supuestamente, del mundo retail y donde iba a cambiar todo. Eso era antes de la pandemia, luego llegó la pandemia, y lo vino a complicar todo un poco más. Entonces, ese retail apocalipsis en realidad era eh, que muchos malls, muchos centros comerciales en Estados Unidos, que se separan en, en tipo de categoría A, B, C, D, según qué tiendas la gancho de cara a, lo, a los clientes, eh, qué tipo de, de clientela, cuánto es el, la sexta media de ese cliente en el centro comercial, pues eh, los, los centros comerciales de tipo A, B no iban a sufrir tanto, pero aquellos centros comerciales donde tú acababas, un poco de socorro donde me he metido, es a los de tipo C, tipo D, con una cesta de la compra absolutamente mínima, donde a lo mejor la tienda gancho era la, la tienda de tatuajes, con sí. todo el respeto a la tienda de tatuajes, pero imaginaros que eso sea el, la tienda gancho del, del centro comercial pues esos son los que iban a pasarlo muy mal, eh, porque realmente en Estados Unidos había una eh, sobredimensión de centros comerciales, que también hemos visto con cierta especulación inmobiliaria urbanística en España, pero eh, lo que nos encontramos... Pasado ese rey del apocalipsis, pasado el problema retail, pasado que eh, personas de más de 70 años que no podían nunca jamás haber probado el e-commerce les hicieron un lockdown, un confinamiento a lo bruto y les obligaron a tener que estar eh, en, en internet comprando. Pues claro, el detalle es que los e-commerce han visto la oportunidad de que clientes de 70 años con mucho dinero. Han probado por primera vez el e-commerce y han dicho, uy, que esto es una maravilla, se compra más barato, es más cómodo, me lo traen a casa y no me tengo que dar el paseo a la tienda que me, que me cruje las rodillas. Entonces, eh, claro, eso es una oportunidad para el e-commerce y le han quitado el cliente de oro a los centros comerciales y a las tiendas físicas. Eh, ahí llegamos que eh, hay contratendencias como la de los jóvenes que dicen: Yo entro en tiendas físicas en vez de en, en tiendas online por ser rebelde. Porque <risa> no en tienda física y, y pues yo soy rebelde, me, me voy a tiendas físicas. Y encontramos ciertos cierto pequeños estudios y ciertos comentarios de que el público joven está empezando a aparecer por las tiendas físicas cuando antes no aparecían en pintura. Como contracultura totalmente. O sea, en plan, por volvernos locos los marqueteros. Entonces, si tú sumas todo ese cóctel, más que la tecnología te permita hacer que ahí sí tú lo tienes muy bien controlado. Hacer un marketing hiperglobal, total, absolutamente, donde tú le puedes eh, mejorar la experiencia de pagos, la experiencia de compra, la experiencia de meterle eh, eh, una unificación entre el portal web, la tienda física, que te pueden encoger por online, lo recoges en física y hablamos contigo, con lo cual tiene lo mejor de los dos mundos. Hay tantas oportunidades en el retail que quien lo haga de verdad bien, le va a ir muy bien. Pero tengamos en cuenta esa macro tendencia, donde antes de la pandemia ya estábamos discutiendo si el retail tenía futuro o no. Así que eh, tiempos apasionantes para, para ser marketero de retail, no sé si tiempos tan apasionantes para ser dueño de retail. Claro. claro. Creo que la clave, claro. Bueno, si me el... permites, Emilio, eh, que nosotros hicimos un, justo hicimos un evento que era Retos del Retail, y la clave, sobre todo, es el, el Fi Digital, el, el, la, lo que dices tú, la combinación. Mira, que me veo que me caigo. Eh, la combinación de, de, de la moda online con el, con el modo offline, el que eso sea una, un, un, un todo dentro de, de la venta y luego el, el aportar un valor añadido. Si tú eres una tienda que no aporta valor añadido, no tiene algo más, alguna motivación para que vaya a comprarte, está muerto. Ya sea eventos, yo que sé, cursos. Aquí hay, por ejemplo, hay una tienda cuando no estaba de moda la comida natural o tal, que ahora parece que hay un montón, pero se le ocurrió un montón porque hacía cursos de comida donde aprendías a cocinarte la comida de forma vegana, de forma... Entonces, ya solo con el gancho del curso ibas allí, comprabas, tal. Pues ese tipo de cosas se tiene que potenciar. Y el que no haga eso, estará muerto. Eso, yo creo sí, que no. va por ahí el tema. Si me permite... Eh, pues, sí. eh, por cierto, por ser un, un detallito. Es que antes he visto por aquí a Mauri, que ha sido el primer comentario que nos han hecho por Twitch. Y es que eh, Twitch es la real a la que acabo de llegar con estos, <risa> con estos <risa> live y me estoy empezando a enganchar mogollón a Twitch. Entonces, <risa> eh, eh, era comentaros a, a los que estáis sobre todo por LinkedIn, os voy a compartir una URL por si me podéis hacer el favor de eh, suscribiros a mi Twitch. Que os acabo de dejar la URL. Entonces, si por favor os podéis suscribir a mi Twitch y estos es live, no solo seguirlos por LinkedIn, sino también por, por allí, porque María Mogollón de ilusión es que lo de hacerme el, streamer el, el de Twitch me volaría mogollón, no os creáis. Entonces, Hay mucha gente no, se está pasando a Twitch. Eh, entonces, ¿Alguna cosilla, Marcia, antes, de, antes de, de bajarte? No, la verdad es que no, contenta de pasar a saludarte. Eh... Ya nos vemos siempre por red, pues somos superactivos, somos de los hiperactivos, ¿no? <risa> que, que le llamamos aquí, que no paramos. Uh, y, y nada, eh, larga vida al marketing y larga vida a la economía digital. Muchísimas gracias, Marcia, por, eh, por eh, pasarte por mi live streaming. Que por cierto, si a los que estáis aquí arriba conmigo y los que estáis en el chat, si os gusta este tipo de streaming. Eh, Sí. No sé si caótico pero desde luego me lo estoy pasando bomba. Eh, si os gustan, avisad que algo más. Eh, Marcia, un placer y nos vemos la próxima. Un abrazo. Saludos. Vale, vale. Pues entonces, eh, a los que os estoy escuchando, que os estáis suscribiendo, de los que estáis aquí arriba, gracias por el momento Twitch, que como me acabo convirtiendo en streamer de Twitch... Me <risa> Emilio, si te empeñas lo harás. Sí. Es que uy, es que por ahora me vino muy grande Twitch. Pero me vino muy bueno, grande. Eh, ¿Y ayer? Clubhouse cómo lo llevas? Pues Clubhouse eh, bastante mejor. El problema es que las redes sociales de audio están en un momento valle eh, en el valle abajo, ¿no? <risa> están en un momento no, valle. Valle de la muerte. Yo, donde yo creo que las redes sociales de audio tipo Clubhouse, Green Room, Twitter Spaces, etcétera, yo creo que van a tener en mucho predicamento, mucho éxito posiblemente eh, eh, dentro de justo un año, más o menos en o, a partir de otoño-invierno del año que viene pero porque las plataformas tienen que mejorar, etcétera, etcétera y aparte eh, es que lo veo una plataforma genial para crear streamers porque el que no se anima y es tímido empieza en un clubhouse y claro. después de clubhouse en cuanto te anima inmediatamente te creas tu canal de YouTube te creas tu Twitch que <risa> que yo he visto, lo he visto en unos cuantos casos Entonces es un paso previo el clubhouse es una plataforma ideal intermedia para que la gente se quite eh, se quite el miedo a, a crear contenido en directo. Entonces, eh, para mí sí que pueden acabar teniendo, teniendo bastante éxito, eh, pero eh, eh, no a ver eh, comentarte Twitch no Twitch no es solo para videojuegos eh, ni muchísimo menos. Eh, en la parte de just talking eh, simplemente chateando eh, Arimo está cada vez subiendo muchísimo más. Y hay streamers que simplemente chateando, charlando, ya sí tienen miles y miles y miles de personas en directo. Y, y eso, es que he estado entrando en Twitch. Ayer entré al panel de eh, extensiones para tu canal de Twitch. Casi me doy un infarto. <risa> Casi me doy un infarto y digo, pero si son centenares y centenares y centenares de extensiones. Entonces... Twitch, por el momento, es muy grande. Eh, se puede, hay una capacidad de extensiones, de interacciones, de, de elementos para implicar al público. Me parece que tiene un cierto componente de ludopatía, Twitch. O sea, lo veo un poco negativo en cuanto que eh, estuve en un streamer ayer que era el vagón del hype. ...en el cual era que la gente empezara a comprar suscripciones... ...para regalarle suscripción a los presentes... ...para subir no sé qué de qué nivel... ...para no sé qué ranking extraño... <risa> Como ...que después de cinco minutos del vagón del hype... De, ...moviendo que la gente suscribiera... Se había, ...ahí se habían movido unos 500 euros aproximadamente... ...en cinco minutos... ...y, a, y el que más había gastado... ...se había gastado casi 200 euros... Él, sí. así, encima de, ...en cinco minutos por un reto del canal... Y, y otro que había comentado que le habían regalado 100.000 bits, que eso creo que al cambio son unos 1.000 euros en, en un pleno directo. Entonces, eh, Twitch, quien se quiera tener un oficio de ganarse dinero, eh, Twitch, desde luego, es el sitio. Pero ah. le veo un componente de ludopatía que no sé si me deja muy contento eso. Mira. Y porque ese soltar dinero, ¿no? Sí que... Que eh, que no, el, es que no solo es el dinero, es, es el enganche tan adictivo que sí. te facilita que te, a que estés soltando dinero, dinero, dinero, dinero. vis suscripciones, vis suscripciones, no sé qué. Eh, o sea, es que te pones a ver un streamer que tenga 500.000 eh, personas en directo, que tampoco son tantas, ni muchas ni pocas, y, y tú empiezas a ver correr el dinero por ahí y tú te dices, se está ganando muy bien la vida, pero hay algunos aquí que se están dejando realmente un sueldazo. Que cada uno haga lo que crea oportuno con su dinero, pero en la ludopatía es eso, que cada uno haga con su dinero lo que quiera y a lo mejor puede tener cierto tipo de inconvenientes a nivel de la sociedad. Porque a algunos se puede ver que le pueden hacer un agujero en el bolsillo sin darse cuenta o dándose cuenta y no importándole. Sí, es que es una... Estoy en la etapa investigativa de Twitch, así que me viene muy bien lo que estás diciendo. Lo abrí hace menos de un mes, creo. Me abrí un canal eh, y empecé a investigar porque quería ver si podía empezar a hacer algunos vivos algunos a través de Twitch para, para ver qué resultado tenía. Y esto que estás diciendo es para prestarle atención, no es un dato menor. Ya, pero eh, es por lo que triunfa. ¿Es por qué todos los creadores de contenido se están migrando a Twitch? Sí. Porque eh, ganas eh, por la misma cantidad de usuarios un mínimo de 10 veces más que YouTube. Mínimo, 10 veces más. Claro, es que todo eso está cambiando porque incluso en los videojuegos ahora hay juegos en los que te pagan por jugar. Sabes, sí. con todo esto de las, de las de las criptomonedas, al final, ¿cómo retienen al usuario? Bueno, pues si tú estás... que te pagan, yo qué sé, te pagarán muy poquito. Pero ya no es darte skins ni nada, sino que que te, que te que, que, que puedes monetizar el, ese rato que estás echando jugando. Y que más o menos estamos en una generación que todos estamos enganchados a algún videojuego. Entonces, como hay videojuegos muy similares, si, si juego a uno que no gano nada y en otro es que no, oye, he estado jugando lo que sea, y me he estado ganando, pues en vez de no ganar nada, me he ganado 1 euro, 2, 3, 4 euros, digo, pues, pues me voy al que me gano 4 euros. Que ya que pierdo el rato, he ganado 4 euros. ¿Me explico? Y sí, de hace hecho, Twitch es, es profundamente adictivo para los usuarios, pero también para los creadores de contenido. O sea, eh, la gamificación que hay dentro de Twitch para el creador de contenido, donde me van dando insignia si ya tengo uno, 3, cinco, 20, 50, 100 personas online simultáneamente, ¿para cuántas emisiones hago? Eh, ¿para cuánto dinero he ganado? O sea, es que el número de, de procesos de gamificación interno que, que crea Amazon en Twitch, increíble. Entonces, eh, llevamos una hora y pico. Eh, creo que el live de cumpleaños ha cumplido su misión, que era entretenernos bastante. Y muchísimas gracias por las felicitaciones. Pero, ¿alguien de la audiencia, alguien de los que estáis conmigo aquí arriba, queréis proponer algún tema antes de que ya vayamos cerrando? Eh... Lo que queráis. Preguntas, lo que queráis. O los que estáis en audiencia. Eh, si queréis animaros, eh, bienvenidos sea bienvenidos lo que queráis plantear. Mira, estaban, estábamos hablando, de, hablando antes del, del retail, ¿no? Y yo iba a comentar justamente en cuanto a proyectos que tenía, en eh, que estábamos haciendo, intentando hacer una, una app para ayudar justamente a aquel pequeño, pequeño comercio de zona, de la tienda de, de barrio, de la tienda local, a poder interpretar los, los datos de, de su zona, ¿no? En cuanto a, existen existe en software de inteligencia artificial y programas que se manejan en el mundo del supermercadismo, en donde uno poniendo la localización de, un, de, de una nave, de un lugar, te puede, te puede arrojar datos económicos no y contables para ver si, es, si tu negocio es viable. En, en, el, en la parte de las eh, empresas más pequeñas, de los comercios, del retail, eh, no existe todavía algo así y entonces, por ejemplo, yo vivo en la zona de, de Málaga y acá en todo lo que es la zona obviamente de, de Andalucía, de la Costa del Sol, existen muchos traspasos de negocios, sobre todo de chiringuitos y todo, todo ese tipo de comercios. Y entonces buscar una herramienta de ayuda para aquellas personas que se van a embarcar en un traspaso de un negocio o en la compra o en, o en, o en montar ese tipo de negocio, tener un poco más claro el panorama en cuanto a su zona. ¿no? Y, y entonces la pregunta sería, eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema de justamente de un, de un programa, de un software que puede ayudar al pequeño comerciante a poder comprender más al cliente de, de su propia zona? Porque hay muchos de esos clientes que a la venta online por ahí todavía les queda grande, ¿no? Y entonces necesitan en, en sentirse seguros con su tienda local. Sergio, Eva. Yo pienso que depende también mucho de tu propuesta, o sea, no es conocer al cliente, sino, cómo, porque, ¿y tu propuesta cuál es? O sea, yo puedo conocer al cliente, pero si, si hay que decir que ya no está lo típico de, eh, yo qué sé, eh, son más chicas, mujeres, 40 años, 50 años y, una, y un sueldo medio de no sé cuánto, vale, eso puede ayudar, pero... Eh, Ahí habría que encajar algo de, son, les gusta gastar dinero, son de, no sé si me explico. Sí, sí, sí. La, la, la evaluación es, sería en conjunto no solo el tema de, de la demografía, sino el tema justamente de, de acuerdos eh, con entidades bancarias para conocer el nivel de, de gastos que existen dentro, por ejemplo, de ese radio. Te preguntan, Roberto, si es como un Yelp 2.0. Uy, no, no, no conozco el Shell por el eh, la, lo que es el de comercios locales. Sería uh -huh. el buscador de comercios locales. Sí, podría ser. La verdad que lo sinceramente eh, lo desconozco. Lo he oído nombrar, pero no lo he navegado ni lo he utilizado. Pues me, me voy a quedar aquí con una, una pregunta y eh, Sergio, eh, algunas palabras de despedida. Nada, no, encantado de estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación. Feliz, feliz que pases un bonito día en tu cumpleaños y se puede hacer un efecto. <risa> <¿Algo ser yo>? <risa> <risa> eh, Roberto, eh, ¿algunas palabras eh, para terminar contigo? Nada, muchas gracias. Este, encantado de, de haber participado y nada, un, nos seguimos viendo, estamos en contacto y bueno, ya vamos a estar ahí por Madrid. Pues muchísimas gracias, Roberto. Saludos. Adiós. A ver, y me quedo contigo, Eva. Pues, eh, muchísimas gracias por pasarte por el, por el live. Eh, y aparte tengo por aquí una pregunta de Carles que está con nosotros aquí en, en directo. Eh, que antes de despedirte, si querías hacer un último comentario o pregunta, pero Carles preguntaba sobre tendencias de mercados interesantes para el 2021. Y para mí, eh, 2022, en realidad no, no comentaba después Carlas. Eh, entonces, para mí, eh, por lo que estoy viendo, FinTech, y dentro de FinTech se puede sumar todo lo que sea blockchain, etcétera, etcétera. Eh, eh, puede, puede ser toda una revolución que ya existe, que, que ya existen bancos, eh, neobancos, sin oficinas, eh, tarjetas de crédito, eh, aplicaciones que te permiten controlar los gastos como nunca antes. Para mí Fintech va a ser muy interesante y, y todo lo que tenga que ver con temáticas que han tenido mucho éxito eh, durante la pandemia, como eh, EdTech de educación, eh, formación eh, educación, salud en eh, online. Con lo cual, todo lo que es la digitalización de grandes sectores va a tener muchísima importancia de aquí a, a este año 2022, que ahora continúa, que ahora comienza. Entonces, Eva, eh, ¿algún negocio, nicho, que tú veas que el 2022 va a ser interesante? Hombre, el EdTech, que es donde yo más me sitúo ahora mismo y creo que va a ser mi proyección en los próximos años, Fundamental, tanto la parte de esa formación online que llevamos tanto tiempo como la digitalización de la formación tradicional. Uh -huh. Creo que ahí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que mover. Esa personalización de la formación, ya pasar del e-learning a los entornos personalizados de aprendizaje, que también se va a dar en las escuelas, para mí es fundamental. Y por lo que veo y por lo que un poco me está viniendo, volvemos otra vez a la época de construcción. Estamos subiendo ahí. Por lo cual, cada vez que sube construcción, sube mobiliario, sube eléctrico, sube un montón de cosas y la gente es súper feliz también. O sea, en esas épocas se crea de nuevo pues, esa burbuja ahí de felicidad y a ver cómo se complementa ahora esa parte tan tecnológica con la vuelta de nuevo a los sectores tradicionales que empujan fuerte la economía, como es la construcción y la obra pública también, por lo menos en Europa, por el tema de los fondos europeos que, que siempre marcan... Un poco también la línea donde vamos a tener más inversiones. Básicamente. Pues muchísimas gracias, Eva, por ayudarme a responder esta pregunta de, de Carlas. Y muchas gracias por pasarte por mi live streaming de cumpleaños. Encantada, y además es que aportas un valor tremendo a las comunidades y, y que sigas así y que sigas aportando mucho valor, que nos ayuda mucho a mantener la claridad y la mente ahí puesta en los, nuestros temas empresariales y a conectar, que eres un gran conector de entre personas. Pues muchísimas gracias y seguimos por las redes. Saludos. Chao. A ver, y me quedo con, con vosotros, vosotras, con, eh, para cerrar este live streaming que ha durado ahorita y cuarto, que, que hemos tenido bastante interacción por vuestra parte de, de prácticamente de todas las redes, hasta un comentario hemos tenido de Twitter y todo. Y que ha sido un placer pasar este live con, con vosotros eh, en este mi 44 cumpleaños. Que, que el último año ha, ha tenido mucha, mucha subida y bajada, pero en realidad quiero compartiros de que han sido experiencias bastante al final de las que se han podido sacar eh, temas en positivo y, y comentaros que algunas de las cosas que han pasado en el último año para mí han sido de, la, de las mejores que han pasado hace bastante tiempo. O sea, esa digitalización que, que me ha hecho... Que a nivel de trabajo, negocio, oportunidades, esté mejor que prácticamente hace una década. El poder tener oportunidad de conocer a través de la digitalización un montón de personas muy interesantes. El cuando ya hemos estado vacunados, eh, el poderme tomar eh, las vacaciones más desestresantes, desconectadas de la última década, y que este septiembre y este nuevo curso laboral que ahora comienza plantea eh, unos. Eh, un año que ahora entra, que de verdad parece que tiene una remontada económica y unas oportunidades realmente que merece la pena aprovechar. Eh, muchísimas gracias por todos y todos los que me habéis eh, felicitado en el chat o habéis subido aquí a compartir conmigo este live streaming. Y, por supuesto, eh, si os ha gustado, dejadme algún comentario en, en este chat, que lo leeré cuando ahora le dé al botoncito de parar, os leeré a todos y todas. Y, por supuesto, nos vemos en los próximos lives, que eh, ya sea en Twitch, eh, suscribiros por fin, que por allí estoy recién comenzando, ya sea por Twitter, por YouTube, por Facebook o por LinkedIn, que es donde venís la mayoría. Espero que podamos seguir conversando, charlando y, y que podáis participar en estos live streaming, que estáis muy bien invitados a participar y me encantaría que eh, preguntéis y que estéis eh, en estos live participando de una forma muy dinámica. Muchísimas gracias por todo y con vuestro permiso es mi 44 cumpleaños. Eh, me toca momento, celebración, comida, <ríe> merienda, cena y el fin de semana continuar el cumpleaños. Muchísimas gracias a los que me habéis felicitado por cualquier red social y nos vemos en el próximo live. Eh, saludos.